Abrimos este nuevo bloque con un mensajito para compartir con ustedes. Hipermuebles presenta Zafiro, el esquinero ideal para brindarle a tu hogar una elegancia soñada. Acércate a Hipermuebles a comprobar el confort de Zafiro como hicimos nosotros. Pero, Pero por Hipermuebles supuesto. vino a mejor de mañana, mirá. Espectacular este sillón que están viendo en pantalla, Zafiro. Tenés que ir a conocerlos para renovar tu comedor, tu dormitorio, tu oficina y podés conocerlos también a través de su página web. Está buenísimo eso porque directamente compras desde la comodidad de tu hogar, ingresando a www.hipermuebles.com.ar. Mirá. ¿Tenés ganas de renovar tu casa? Venite a Hipermuebles y mira todo lo que hay para tu hogar. Somos fabricantes y contamos con una gran variedad de lustres y telas para que elijas lo que más te gusta. Visítanos también en www.hipermuebles.com.ar Y ya estamos con nuestra próxima invitada, quien también vamos a recibir con un fuerte aplauso. Nos acompaña Adriana Lampa para hablar de terapias alternativas. Terapia Bienvenida, Adriana. Un placer, ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias por invitarme. Un bien, gusto tenerte bien. aquí muchas. con nosotros. Gracias. Bueno, y, y la verdad que es interesante este espacio porque cada vez son muchas más las terapias que vamos conociendo, que va conociendo la gente, y a las que se van acercando de a poquito, siempre para buscar el bienestar, ¿no? Como fin último. Así es, hay, hay muchas cosas ahora, a lo mejor que están ahora sí. siendo conocidas pero que no son cosas totalmente nuevas. No, ¿no? sin dudas. Sí. Hay muchas terapias alternativas que vienen de, de la década del 30, de la década del 40, pero sí, que incluso que... de culturas milenarias, como es la cultura inglesa. Exactamente, Nú, ¿no? ¿No? el enneagrama, por ejemplo, sí, claro. de la personalidad es milenario Total. y es este una herramienta impresionante para poder para poder trabajar hoy en día. Sí. Y hay muchas terapias. Bueno, yo me dedico a, a toda la parte sistémico inconsciente de la persona. ¿Cómo se es llama? ¿Qué eso? sería eso? La parte sistémico inconsciente de la persona es en donde es esa parte en que nos lidera durante todo el día mm. y nosotros no nos damos cuenta. Mm. Es muy chiquitito el espacio que usamos para trabajar a nivel consciente Ajá. durante el día. Y nosotros creemos que es lo único que nos está pasando, uh -huh. cuando en realidad toda la otra parte es lo que más nos pesa y a dónde están todos los conflictos que hacen uh -huh. que nosotros veamos que tenemos un problema en la parte consciente uh -huh. y nos creemos que es eso que nos está pasando, claro. pero... Hay un conflicto detrás, mm. muy, muy en el fondo, que es el que yo me dedico a... Ah, ¿Y cómo investigar? se trabaja? ¿Cómo se trata? ¿Cómo se accede? Esta, claro, ¿Cómo se llega? a esta situación? <risa> yo lo que he logrado con el correr de los años, ya son prácticamente siete años de trabajo, es hacer un ensamblaje empírico-terapéutico en donde lo que hacemos es, eh, a través de la entrevista inicial, decodificamos mucha información y luego nos preparamos para... Ir justamente a esa parte sistémico inconsciente, que puede sí. ser un diálogo con el cuerpo, una constelación familiar, Ajá. una terapia regresiva. ¿Y eso de qué depende cada terapia del paciente, de lo que tú propuestas? Depende del conflicto que esté trayendo, ah. justamente. Lo, lo, lo ideal es empezar desde el principio, como yo siempre digo, no porque está muy bueno hacer eh, todas estas terapias. De ahora, por ejemplo, Reiki, mm. eh, registros chicos, todo, todo esto que está muy, muy de moda ahora. ¿Eso vos también lo haces? Yo también lo hago, pero mm. de manera diferente. No hago Reiki. Soy mm. especialista en biomecánica cuántica, pero no hago Reiki. Me dedico Bien. a... Pongo toda la parte electromagnética en los diálogos con el cuerpo y en las constelaciones familiares. Ah. Pero eh, podemos hacer todas estas terapias... Sí que van a andar bien, van a funcionar bien, pero si nosotros no hemos sacado el conflicto programante del inconsciente, vamos, es como que vamos a subir, a subir, a subir la frecuencia vibratoria un tiempito y después vamos a volver a caer indefectiblemente en eso que no hemos resuelto antes. Entonces, claro. como yo siempre digo, es importante, muy importante, empezar desde el principio. Y el principio sería... Las terapias regresivas, las memorias que nosotros tenemos aquí en el alma que este, están sucediendo aquí y ahora, justamente porque el tiempo no existe. Todas las memorias que traemos de nuestro árbol genealógico, por ejemplo, que eso es algo sumamente importante. Es algo a lo que en muchas ocasiones no le damos importancia y... Eh, el amor tan ciego al cual nosotros respondemos inconscientemente por nuestra familia nos hace hacer cosas en muchas oportunidades que no sabemos por qué las estamos haciendo. ¿Y en qué consisten ese tipo de terapias? Por ejemplo, una persona acude a vos, este, Adri, y, que es una charla. Es como, como, ¿cómo es el procedimiento? Yo me quiero imaginar, por ejemplo, en tu para consultorio. Para ejemplo. Eh, sí. O para cualquier esta o La que nos no quieras explicar. Y lo que yo siempre hago es hacer una entrevista inicial Bien. y en base a esa entrevista inicial yo no hago tratamientos largos porque justamente mm. yendo al conflicto programante que está en el inconsciente, el desencadenante se, se resuelve bastante más rápido que Bien. en una terapia convencional. Por lo general entonces en una sesión... Ya pueden irse quizás con... Vamos, vamos viendo un bosquejo de hacia dónde tenemos que ir. Okay. ¿sí? Siempre sabiendo y teniendo muy presente y muy en cuenta que jamás hay que dejar un tratamiento convencional, un tratamiento alopático. Uh -huh. Nunca debemos dejar lo que los médicos nos están diciendo. Si se okay. está tratando de una enfermedad clínica, por ejemplo, uh -huh. eh, jamás dejar esos tratamientos porque estaríamos respondiendo a una embriaguez de poder que no tiene nada claro, que ver con un querer... acompañamiento este tipo de terapias. Exactamente. Un complemento, un complemento quizás, ¿no? ¿Cómo? Exactamente. En, en muchas oportunidades he escuchado, lamentablemente, que eh. Eh, hay muchos terapeutas que luchan contra la muerte... Cuando todos nos vamos a morir, no, no hay escapatoria Total. a eso uh -huh. y la idea justamente es tratar desde este lado eh, a que ese momento sea una, un momento de muy buena transición, uh -huh. ¿Sí? que no sea un momento trágico ni para la persona si es posible que está teniendo una enfermedad terminal uh -huh. ni para las personas que están alrededor. Entonces, en base a, ese de, a esa entrevista inicial, después nos preparamos para ir a una decodificación biológica, sí. que también es en el consultorio, o vamos a eh, la terapia regresiva, que eso ya es este, un trabajo de dos horas eh, sí. mío con el paciente, uh -huh. solamente los dos. El diálogo con el cuerpo también lo hacemos solamente el paciente y yo, uh -huh. y las constelaciones familiares las hacemos en una terapia de grupo, ah, sí, en donde eh, necesitamos que estén todas estas personas porque eh, es el tercer observador el que modifica el objeto. Es muy precioso y muy maravilloso porque yo no le cuento a nadie qué está sucediendo. Claro. No es una terapia de grupo normal en donde yo a lo mejor te digo, bueno... Eh, qué te sucede, Lucas, y, y, mm. y te tengas que poner a contar las cosas delante de, los, de las demás personas, uh -huh. que generalmente incomoda bastante. Claro, no es muy privado. Exacto, entonces lo que yo hago es no contar absolutamente nada, justamente para valerme también de la fenomenología de los uh -huh. campos morfogenéticos, que son los que hacen que venga esta información uh -huh. que está en el inconsciente, que no tiene tiempo ni espacio. O sea, Adri, hablando puntualmente de constelación, que es lo que mencionabas actualmente, es como que uno busca sanar, diciéndolo vulgarmente para desglosarlo un poquito, eh, resolver ese eco que suena constantemente quizás inconscientemente de problemas que no nos pertenecen, sino que quizás arrastramos de generaciones anteriores en nuestro árbol genealógico. Así es, ¿Ah? así es. Nosotros respondemos, como te decía recién, a un amor ciego, uh -huh, uh -huh. a un orden que nos han dado y que es un lugar que nos han otorgado dentro del árbol genealógico que es único e irrepetible. En base a eso, nosotros sentimos en nuestro inconsciente que nos debemos a. Y en algún momento siempre somos el último eslabón del... Claro, del exacto, porque, de la cadena. Exactamente, en algún momento siempre hemos sido los últimos. Entonces, tomamos la aposta de aquello que no se resolvió. Y en muchos casos, como venimos de generaciones que son muy... Eh, de un mutismo muy importante, ¿no es cierto? Claro. Nuestras abuelas no contaban nada, no decían sí, nada de claro. sus sentires, no es un como ahora importante. que sí. tenemos muchos recursos. Uh -huh. Esos sentires se convierten en resentires, uh -huh. que es lo que yo vuelvo a sentir y no sé de dónde viene probablemente o lo estoy relacionando con alguna situación que me está pasando en el momento. Claro. Pero es una cuestión de resonancia. Entonces, en la constelación al estar sin tiempo ni espacio, lo que hacemos es resolver. Para atrás sanamos esos corazoncitos, nos sanamos nosotros y sanamos para adelante. Uh -huh. Es decir que el que viene deja de estar mirando para atrás con una mirada de carencia y lo empieza a hacer con una mirada de empoderamiento. Claro, totalmente. En el amor, ¿sí? Y se sostiene en el árbol. No sostenemos nosotros al árbol, sino que el árbol nos sostiene Buena a nosotros. Aclaración. Es un tema complejo que da para charlar un montón, sí. porque son muchas, muchas, sí. como muchas nos mencionaba Adri, estas, estas terapias, pero a quien crea que, que le puede servir para destrabar quizás alguna cosita sí. que, que le está incomodando, que quiera saber sobre su familia, sobre estas mochilas que uno sí. acarrea, como decía Luki. Bueno, está buenísimo que puedan darse la oportunidad e ir a conocerla a, a Adri. Estuvimos compartiendo su Instagram en pantalla, pero lo vamos a volver a repetir. Pero si quedó alguna duda, alguna pregunta que le quieran hacer o directamente contactarse con ella, puedan hacerlo a través de ese medio. Mirá, ahí lo estás viendo, pachapulay.terapias. De esa manera la encontrás, le dejas un mensajito por ahí y ella de toque te va a estar sí, respondiendo para Gracias. poder contactarse con vos. Gracias, Adri. Un